en una mezcla de cosas. Miren, cuatro meses y según los cálculos todo lo que llevo lo conseguí en cuatro meses y es más de la mitad de lo que me falta. Más de la mitad. Si, sí, no me falta mucho. En un par de meses debería tener todo y podría irme antes. Pero el miedo... No, no, no, quería hacer, no quería hacer esto. No quería hacer esto. Pero el pibe tiene la razón. Tengo que arreglar ese problema con la forjas, el de la parrilla. Eh... Y.. No sé. No sé, estoy demasiado nervioso, asustado. Porque no... Es difícil cuando uno... Uno rompe o, o deja como... Quiebra el status quo. Es como... Más que la rutina. O sea, dejar un trabajo, dejar el lugar donde vives, dejar a tus amigos, a la familia. uno puede sentirse solo dependiendo de las circunstancias pero estar absolutamente solo es muy diferente y eso yo creo que es lo que más le tengo miedo a la soledad absoluta al estar a miles de kilómetros de mi círculo, de mis amigos de mi familia y no poder No sé, es como cortar la línea de vida donde tienes cierta dependencia, donde sabes de que, no sé, pues, si llamas a Negrura, a Negrura te va a bañar hasta la muerte. Aunque no tengo teléfono ahora y estás desconectado de todos. Puta, pero Pipe igual siempre sabe cuándo aparecer en el mejor de los momentos. Juaco lo hacía antes. Va a ser difícil. Va a ser muy difícil. Tengo fe de que el primer tramo llegando ya a la Serena, va a vallenar más que a la Serena. Bueno, la Serena igual, va a depender de los turnos de mi amigo. Espero que Jaén esté cuando yo llegue a la Serena. Lo no, va a llenar, va a llenar va a ser la despedida de todo ¿ya? Decirle chao al escándalo Va a ser como decirle Chavo a, a lo último con lo que tengo lazo. lazos como fuerte de amistad donde a pesar de que no nos conocimos como grandes amigos los gustos que teníamos en común nos llevaron a tener un muy buen fiato entonces dentro de todo de lo que me voy a ir despidiendo despidiendo de cierta forma lo, lo último que me ata como o lo último que yo podría llamar como hogar porque hogar es más que un lugar físico es donde, donde te sientes en familia va a ser cuando llegue donde Descándar en Vallenar. De ahí para el norte, nada. Soledad absoluta. Y yo creo que el miedo que siento es por eso, porque a Vallenar no es un gran trayecto. Voy a pasar por Mendoza, San Luis, El Valle, espero ver a Pong también. No sé si vaya a ver a Cachorro porque él va a estar en Viña, me imagino. Pimpón. Hagen en La Serena, espero que esté también Pero Escándalo es el último. Pipe es el último acá en Santiago. O sea, me despido de Pipe y rumbo a Mendoza, de me miedo Qué miedo. los demonios internos una guerra que no se acaba nunca, nunca eso es el miedo más grande la guerra constante Al final ni siquiera sé si luego por Jordan tampoco vimos un mundo tan diferente. Y la realidad para cada uno fue... ...diferente. Pero eso no es determinante por el viaje, ¿no?